Continuando con el módulo de rectificación de media onda controlada, vamos a ver el tema 1, correspondiente a aspectos generales y carga resistiva. Comencemos. En la figura vemos la topología de un puente de rectificación de rectificador de media onda controlado. Vemos que la diferencia con respecto al puente no controlado del módulo anterior, es que la componente semiconductora cambia de un diodo a un tiristor. Recordemos las condiciones de encendido y de apagado del tiristor. El tiristor enciende con la tensión anodocato positiva, es decir, polarización en directo, y un pulso de disparo de compuerta de al menos 20 mA. Su condición de apagado es que la corriente pase por cero, bien sea de manera natural o bien sea de manera forzada. Entonces, para tener control de encendido del tiristor, se deben cumplir las dos condiciones que acabamos de mencionar. Polarización, anodo positiva y pulso de corriente en la compuerta del dispositivo. Entonces, cuando hablamos de un puente controlado, no hablamos del ángulo de disparo, ya que este se da a voluntad. Hablamos de lo que se conoce como límite de controlabilidad. Es el rango de valores en el cual puedo dar orden de disparo y efectivamente la componente enciende. Para el caso de un tiristor ese límite de controlabilidad coincide con el semiciclo positivo de la forma de onda de la fuente porque es cuando el, el, el cristal se encuentra polarizado a nodo cátodo positivo, en cualquier momento que se le el pulso de disparo, la componente enciende, entonces a diferencia del puente no controlado en este caso hablamos de en vez de ángulo alfa hablamos del límite de controlabilidad vamos a ver esta aplicación en el caso del puente resistivo entonces vamos a trabajar con la misma forma de onda que hemos trabajado. Un sistema sinusoidal, es decir un sistema de potencia industrial de la forma raíz de 2b seno omega t. Donde omega puede ser 50 o 60 Hz que son las frecuencias industriales dependiendo del país donde nos encontremos. El tiristor y mi carga resistiva. Entonces el ángulo encendido se define como el tiempo en el que inicia la componente a conducir, es decir, T de alfa es alfa sobre omega. En este caso, como mi fuente es sinusoidal, el límite de controlabilidad es cuando el tristor se encuentre anodocátodo positivo, polarizado anodocátodo positivo, es decir, en directo. Eso coincide con el semiciclo positivo de la sinusoide. Como la sinusoide está centrada en 0, el semiciclo positivo va desde 0 grados hasta pi radianes grados, es decir, 180 grados. Entonces nuestro límite de controlabilidad es el rango en el cual doy orden de encendido y efectivamente la componente enciende. Para este caso, mi límite de controlabilidad abarca todos los alfas que estén entre 0 y 180 grados. Para encontrar el ángulo de apagado, es necesario calcular la corriente y ver cuando ésta cruza por cero. Ese cruce por cero debe ser diferente al del ángulo de encendido. Ya habíamos comentado que el ángulo de conducción debe ser mayor que cero. Entonces tenemos que la expresión de corriente, en este caso como la carga resistiva, se puede calcular muy fácilmente. Es simplemente la tensión de la fuente entre la resistencia, lo cual nos da la misma forma de onda Escalada entre el valor de la resistencia. Entonces para la forma de onda dado por la expresión 3, el ángulo de apagado coincide con pi radianes, que es el punto en donde esta corriente pasa naturalmente por cero. Entonces el ángulo de apagado para este puente rectificador es de 180 grados, pi radianes. En la gráfica podemos ver la forma de onda. Rápidamente podemos ver que dependiendo del valor de alfa, va a pasar más o menos fracción del semiciclo positivo. Esto hace que el valor medio de la tensión sea función del ángulo alfa. Si alfa vale cero, pasa todo el semiciclo positivo, es decir, Estaríamos cayendo en el caso que vimos en el módulo anterior, en un puente no controlado. Entonces, todo el puente no controlado es un caso particular del puente controlado, cuando el ángulo de disparo es igual a cero. Eso nos hace que a partir de este momento no analicemos o hagamos distinción entre un puente no controlado y un puente controlado. Vamos a analizar. El puente controlado, que es el caso más general, y el caso particular del puente no controlado corresponde al mismo análisis haciendo el ángulo de disparo igual a cero. En esta lámina vemos el contenido armónico, es decir, el impacto que tiene el rectificador sobre el sistema de potencia. Introduce componente de valor medio e introduce todo el contenido armónico, desde la fundamental segunda armónica, tercera, incluyendo todo el contenido. El valor medio se puede controlar en función del ángulo de disparo, como vimos en la lámina anterior. Entonces, vamos a ver las expresiones de tensión media, corriente media, tensión efectiva y corriente efectiva, que me permite calcular la función de mérito de, de conversión de energía ACADC, el factor de rizado. Entonces, aplicando la definición de valor medio entre alfa y beta, tenemos que la tensión media es raíz de 2b sobre 2pi 1 más coseno de alfa. Es decir, la tensión media depende del valor de alfa como lo veíamos en la forma de onda. La corriente media se puede obtener a partir de la tensión media dividida entre la resistencia o aplicando la definición. Que es básicamente el resultado que vimos en ecuación 4, dividido entre la resistencia. La tensión efectiva la podemos calcular a partir de la definición, como la raíz cuadrada de la integral de un periodo de alfa beta de la función al cuadrado. Eso nos origina d por la raíz cuadrada de 1 sobre 2 pi, que multiplica a pi menos alfa, que es el ángulo de conducción, más el seno de 2 alfa sobre 2. Nuevamente, esta ecuación es únicamente válida en radianes. Recuerden que las ecuaciones que ligan ángulos, con funciones trigonométricas, solamente son válidas en el sistema de radiales. La corriente efectiva la puedo calcular a partir de la definición, y en este caso particular coincide con el cociente entre la tensión efectiva y la resistencia. En expresión 8 vemos la función de rizado para este puente. Como la tensión media y la tensión efectiva son funciones del ángulo de disparo, Vemos que el factor de rizado es función del ángulo de disparo. Es decir, para cada valor de alfa tenemos un factor de rizado. Eso implica que la calidad de conversión va a ser función del ángulo de disparo. En la gráfica podemos ver la evolución de la tensión media y la tensión efectiva racionalizada por el valor efectivo de la fuente sinusoidal. Vemos que alfa igual a cero coincide con los resultados que habíamos visto en el módulo anterior para el puente no controlado y a medida que aumentamos el ángulo de disparo vemos como la tensión media y la tensión efectiva van decayendo hasta llegar a pi radianes en donde la tensión y tanto media como efectiva valen cero. De esta forma acabamos el módulo el tema de aspectos generales y carga resistiva. Gracias por su atención.